¿Ya? ¿Empezamos, Marimar? Bien, pues buenos días a todos. Eh, hoy comparecemos para hacer una valoración de lo que hemos conocido por algunos medios de comunicación, que fue el resultado de la mesa de contratación que hubo ayer para la adjudicación del contrato de mantenimiento de zonas verdes, de parques y jardines. Eh, y, sobre todo, la, la posible adjudicación a la oferta más... ...más puntuada, que, que es la de la empresa FCC, eh, que hizo lo que consideramos nosotros eh, una baja temeraria en el precio de licitación. Recordar que se licitó en torno a unos 12 millones de euros, 12,6 sin IVA y la empresa lo que ha ofertado finalmente ha sido... 10,5% sin IVA. Esto quiere decir una baja del 16% de un poco más de 2 millones de euros sobre el precio de licitación. Esto quiere decir, en primer lugar, que si finalmente esta empresa es la empresa adjudicataria, no se va a cumplir con este anuncio que hizo el Gobierno de Azcón de que iba a ser la mayor inversión en la historia de las zonas verdes. Evidentemente no se va a cumplir con esto. Nos vamos a encontrar en unos precios muy similares a los que había cuando el contrato estaba en vigor, pero inferiores, bastante inferiores a los precios actuales en reconocimiento de obligación. Por lo tanto, se va este ayuntamiento a invertir menos en zonas verdes de lo que actualmente está invirtiendo en reconocimiento de obligación pagando el coste real y sin mejoras. Por lo tanto, no solo no va a ser la mayor inversión en la historia de las zonas verdes, sino que tenemos dudas de que se pueda cumplir con lo estipulado en el contrato. Recordar que este contrato, el 85% es fundamentalmente mano de obra, los 260 trabajadores. Y en este sentido, el futuro marcado en las cuestiones salariales viene fijado por el último convenio negociado y pactado tras la huelga previa justo al estado de alarma donde recordar que lo que se pactó es el IPC más uno, el IPC más uno y medio y el IPC más uno y medio en tres años, por lo tanto un IPC más cuatro puntos. Esto hace que el coste salarial se vaya a incrementar y a esto se añade las supuestas mejoras que se deben de cumplir en el pliego, la compra de vehículos que también anunció este gobierno, los vehículos híbridos que iba a haber, bueno, todas estas mejoras, todas estas eh, mejoras tanto en la compra de materiales como en el convenio y con el precio de licitación que ha lanzado la posible adjudicataria de menos de dos millones de euros, las cuentas no salen. Y lo que puede suponer, y lo advertimos ya, es que en corto espacio de tiempo nos volvamos a encontrar con bien conflictividad laboral, porque la empresa haga pagar a sus trabajadores incumpliendo el convenio, eh, su baja temeraria, o bien a un empeoramiento de la calidad del servicio, porque sea imposible cumplir con lo marcado en el pliego de condiciones con estos precios. ¿En qué fase nos encontramos ahora? Ante esta baja temeraria por parte de la posible empresa adjudicataria, el Gobierno debe de consultarle el porqué de esta baja y si cabe la posibilidad de plantear y prestar el servicio como estaba marcado en los pliegos de condiciones con estos precios. Eh, la empresa responderá, pero eso deja en manos del Gobierno aceptar o no sus respuestas. Sabemos que las respuestas de esta empresa y de estas empresas no suelen ser muy sinceras. Y por lo tanto, lo que queremos advertir hoy aquí al Gobierno y se lo hemos advertido la Comisión de Servicios Públicos es que de él dependerá lo que pueda ocurrir en el futuro. De él dependerá si acepta las justificaciones de esta clarísima baja temeraria que sobre sus espaldas estará la responsabilidad de los posibles conflictos laborales o los posibles incumplimientos y peor calidad en el servicio y que, por lo tanto, vele por el interés general y exija ...el cumplimiento del pliego en esa justificación que debe de plantear la empresa. Bueno, y parte nada más. Y dispuesto a sus dudas y preguntas. Pero, ¿sí? Si los compañeros del grupo tienen algo que... Vale, pues me voy para la comisión.